La canción es una tradición, eh, un género, tanto literario como musical, encerrar una idea en tres, cuatro minutos que te diga una cosa, que confiese una cosa, que funcione como un vehículo para hacer algún contacto, que provoque emociones, inspiraciones. Mi papá es músico y siempre hubo instrumentos en mi casa. Supe que quería ser músico desde que, desde que tenía nueve años. Y más tarde me di cuenta que me gustaba escribir. Y luego descubrí que la canción, el tipo de canción que a mí me gusta, tiene la posibilidad de, de hacer las dos cosas. De usar la música y usar la palabra. Desde los 15, 16, eh, empecé a hacer canciones. Y desde los 18, supe que iba a ser cantautor. O sea, que no iba a ser un músico. Yo no me considero un músico, aunque uso la música. Me considero un cancionista. ¿no? En mi casa siempre... Mis papás fue de que, dale, si eso es lo que quieres. En cuanto acabé la prepa me vine para acá a estudiar música. Yo quería ser como Silvio Rodríguez, porque yo empecé a hacer canciones por las canciones de él. Cuando las escuché, dije, esto es lo que yo quiero. Eh, Joaquín Sabina, eso era lo que a mí me gustaba, canciones que parecían como de gente grande. ¿no? <risa> que, que Además, por eso escribí poesía, por eso escribía poesía, porque era como un contacto para, para escapar de alguna manera de la imagen que, propia que tenía sobre mi niñez, pero no por nada malo sino porque me parecía atractivo el ser adulto, ¿no? el ser grande. Como que siento que mi, mi motivación principal de la canción es decir algo, como que la canción sea un espacio de síntesis que contenga una información o un mensaje. ¿no? Como que históricamente se supone que la canción surge como un vehículo de memoria para transmitir mensajes. Y su sistema es rimado, todo tiene que ver con la memoria, con que pueda convertirse con mayor facilidad en un ente de tradición oral. O sea, a mí me, me motiva el contacto, por eso escribo. El contacto humano, con una persona o con mil, los que sean, ¿no? Pero conectar. Una cosa que definitivamente siento que pasó es que la pandemia nos virtualizó muchísimo, ¿no? Siento que por eso es tan difícil dejar de usar el celular, porque ya no es como déjalo de usar para que aproveches tu vida, no, es tu vida. Estando aquí solo, ¿no? Cotidianamente, que yo trabajo aquí, me siento acompañado porque tengo el universito que me está gritando siempre todo el día desde el teléfono, ¿no? Y cuando ya me canso de ahí y quiero estar en el mundo real, a veces me siento solo en el mundo real, ¿sabes? Con muchos cuestionamientos al respecto, pues. La máquina la uso mucho. No es por ningún romanticismo de nada, la neta, es por lo físico. Me gusta el sonido y me gusta la descarga física de teclear. Aprovechar la vida con el sentimiento y con el pensamiento de manera sincera. No dejar abandonada la pasión ni la valentía que implica usar la pasión. Volaban las aves. vamos pues mi querida Rosita, a escuchar esos dulces. Cantaré, aquí trae...